Hola, buenos días a todos. Aquí estamos en una nueva versión de nuestros diálogos permanentes, ¿cierto? Universidad de Humanidades Contemporaneidad, eh, programa organizado por la Dirección de Investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, que hemos tenido ya varios episodios, ¿cierto? Y hoy día tenemos uno, un, el penúltimo episodio del año eh, y para eso va, nos va a acompañar eh, la profesora Claudia Calquín Donoso, ¿cierto? de la Universidad de Santiago. Ella es eh, doctora en Ciudadanía y Derechos Humanos en la línea de Diferencia y Alteridad y máster en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía, ambos grados obtenidos en la Universidad de Barcelona. Actualmente es profesora asistente de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago de Chile e investigadora en líneas de sexualidad, estudios de discurso y biopolítica. Bienvenida Claudia a Diálogos Permanentes, ¿qué tal? Oh, buenos días, buenos días Rodrigo, gracias por la invitación. Sí, aquí, bueno, vamos a hacer una, una conversación seguramente muy apasionante eh, a partir de tu trabajo. Eh, y quisiera partir eh, planteando algunas cuestiones que formulas en uno de tus textos, donde problematizas la cuestión del protocolo, ¿cierto? Que comienzan a instituirse los protocolos, ¿no? Que comienzan a instituirse fundamentalmente a partir del, del mayo feminista del 2018, en las distintas universidades. Pero lo interesante de tu texto, ¿cierto? Es que viene a problematizar la misma idea de protocolo. Como si la idea de protocolo quedara insuficiente en la medida en que pusiera en juego simplemente una concepción liberal de la mujer, ¿no? Y una concepción liberal del género, ¿no? Y en esa perspectiva quería preguntarte quizás como para abrir ¿no? más, más la reflexión y más allá de tu texto, ¿cierto? Este, ¿Cuánto soporta, crees tú, la universidad al feminismo en el fondo, no? Y al revés también se podría formular, ¿no? ¿Cuánto soporta el feminismo a la universidad? Uf, eh, una, una, qué buena pregunta, Rodrigo, gracias. Eh, sí, yo quisiera un poco situar antes de... de o ir respondiendo, ¿no es cierto?, situando el, el texto, también es un artículo que, que surge a propósito de... De esta protocolarización que, que, que comienza compulsivamente en las universidades, ¿ya? A instalarse a propósito de una forma de pensar el abordaje de las violencias, ¿ya? De la violencia sexual, de la violencia laboral, ¿ya? estos cruces que hay entre violencia, entre sexualidad, trabajo, que, que también es muy interesante, que quizás no lo aborda ahí, pero que también es otro tema, ¿ya? ¿Ya? Eh, y a propósito también de, de, de cómo, eh, si uno evalúa la, la acción de estos protocolos, pareciera que tampoco ha modificado mucho ya es aquellas condiciones que están a la base, quizás, de la violencia, y que pueden ser muchas y muy complejas, y que tampoco tenemos esa claridad de, de, de que efectivamente cómo están funcionando. Yo creo que, que la violencia en Chile no, no, no sé si se estudia mucho, no sé si, si hay una, un, un interés efectivo ya eh, eh, más allá de constatarla, ya, y de caer un poco en los viejos discursos, ya, pero esa complejidad, eh, la verdad es que el protocolo evidentemente no logra dar cuenta, porque el protocolo lo que hace es simplificar algo que es complejo, ya. Eh, entonces, eh, eh, la idea como de este texto y, y un poco de la pregunta tenía que ver con... Con, con esa sospecha, con esa idea de que, bueno, aquí están, siguen pasando cosas, no se han modificado las estructuras, que le vamos a llamar patriarcales, eh, para pa ponerle un nombre ya provisoriamente, tampoco me, me acomoda mucho la idea del patriarcado, pero, pero para ponerle un nombre ya y, y quizás sentar un lugar común. Eh, y que eso se, man, se mantuvo intacto, ¿ya?, y que yo creo que al punto que llegamos a esta situación hoy día de a propósito de los oficios que piden los diputados de derecha y que la universidad no logra posicionarse, no logra dar cuenta, ¿no es cierto? Ya, Acer con respecto a una postura, respecto a un posicionamiento, respecto a una lectura, porque ni siquiera se logró leer ¿ya? aquello que estaba detrás de eso. Entonces, es como todo un proceso. ¿ya? Eh, y bajo eh, esta... esta quizás esta idea de, de que los problemas se resuelven vía administrativa, administrativamente. ¿ya? Eh, y desde ahí yo también el intento es que, bueno, el protocolo tiene toda una historia, o sea, yo ahí me meto como con la historia del protocolo, de, de, de dónde viene esta marca del poder en el fondo, ¿no es cierto? Esta marca del poder cuando el rey está ausente. ¿Ya? Eh, que es muy interesante, ¿ya? pero también a, a propósito de su performatividad y de su performance, ¿no es cierto?, los protocolos de ceremonia, etcétera, ¿ya? Eh, pero fundamentalmente eh, en su versión actual, porque es una versión histórica, pero su versión actual, que tiene que ver con la lógica de la administración de empresa que tiene que ver con esa lógica neoliberal que hoy día cruza la universidad y que pareciera que asegura la calidad y la resolución de los problemas, ¿ya? pero reafirmando ¿no es cierto? una forma de pensar lo político, de pensar la universidad, ¿ya? que finalmente es pura gestión, gestión de empresas, con este modelo empresarial, diríamos, ¿ya? y que se traslada a la universidad. Y desde ahí tu pregunta es bastante Interesante porque es bueno, eh, pues ¿cuál es el lugar en el fondo que ocupa el feminismo? No sé si de soportarlo, yo creo que un, es una pregunta anterior, si, si efectivamente ocupa un lugar eh, de, de soporte o de, so, de ser soportado, no sé, ¿ya? pero eh, ¿de qué modo las demandas feministas evidentemente han sido jalonadas por, la, por esta universidad neoliberal transformadas ya transformadas en estos protocolos en estos en estos documentos en estos en estas acciones ya en estas formas de administración y, y pareciera que en el fondo que lo que está de fondo y como señalo en el texto también que esa capacidad esa, esa ese posicionamiento crítico ya eh, pareciera que se va difuminando cada vez más, ¿no es cierto?, en, un, en una promesa, ya que a través de la gestión empresarial vamos a lograr solucionar los problemas de las mujeres, y en ese sentido yo creo que eh, la relación es sumamente problemática. Claro, es como que... Le, o sea, ahí me, me interesa mucho eso que, que, que... dos cosas que planteaste que me parece que, que son claves, ¿no?, eh, la primera, la pregunta acerca de si efectivamente en Chile se ha discutido sobre la cuestión de la violencia, ¿no? Eh, a propósito de que hemos estado bombardeados, inundados, sí. ¿cierto? De una serie de combinaciones a condenar la sí. violencia, ¿cierto? Pero evidentemente esa condena, ese dispositivo tribunalicio, digamos, poco puede pensar la violencia, ¿no? Y sí. sí. la segunda cuestión me preguntaba si eso está directamente vinculado con el segundo punto que, que subraya, que tiene que ver con el carácter neoliberal de la universidad, donde justamente ese protocolo se cristaliza, ¿no? la, la idea de protocolo se cristaliza. ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que precisamente ese, esa protocolización de las relaciones universitarias no parece ser una especie de compensación a la falta de crítica, no o sea, como a la difuminación de la crítica, ¿cierto?, se responde con un problema administrativo, como que la administración funciona como una especie de metonimia para todo lo que difumina al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cómo te parecería un poco, porque eh, ahí lo que tú, bueno, lo que, lo, lo que tú planteas, pero también de alguna manera lo que tú planteas es una exigencia en algún sentido también moderna, ¿no? En el sentido de abrir el campo de la crítica. Y uh -huh. pareciera decir que el campo de la crítica es precisamente lo que hoy día está naufragando, ¿no? Bajo el mismo concepto de universidad que le dio lugar, ¿no? También a la noción de crítica. Entonces te quería preguntar uh -huh. un poco, ¿cómo verías esa, esa, esa hebra, no? Uh -huh. eh, digamos, la imposibilidad de pensar en la violencia, es decir, la imposibilidad de pensar en esta violencia, los protocolos y la dimensión administrativa de la Universidad neoliberal, ¿no? Como, mm. eh... Sí, sí, es que, es, es claro, es que el tema de la violencia ahí, o sea, si, si nosotros, y, y, y, y si algunos intelectuales todavía sig se siguen situando en esta posición bien cómoda de que, de que rechazo a la violencia venga de donde venga, ¿ya? la verdad es que poco vamos a, a pensar la violencia, ¿ya?, porque, la violencia, porque además no hay una, no hay una violencia, ¿ya? yo creo que hay violencias, ¿ya? con todo lo que implica esa pluralización ¿ya? Y, y tomársela en serio. ¿ya? Eh, entonces, eh, efectivamente, eh, porque la violencia justamente también es la suspensión del pensamiento, creo, ¿ya? y del pensamiento crítico. O sea, ahí donde ya no hay pensamiento, ni siquiera no iría a diálogo, yo no, no, tampoco creo en esa lógica, sino más bien pensamiento y pensamiento crítico, justamente es donde ahí está la posibilidad de emergencia de la violencia. ¿ya? Y, y en el caso, por ejemplo, de las violencias que ocurren en las universidades, o sea, evidentemente esta, esta gestión ya no ha venido a, a, a solucionar nada, o sea, en el fondo... Eh, el protocolo lo que hace, o esta institucionalización ¿ya? De, eh, del abordaje de las violencias, ¿ya? efectivamente lo que hace es oponear las relaciones de poder y las brutales relaciones de poder que hoy día se, que permanecen en la universidad. ¿ya? O sea, eh, porque en el fondo esta suspensión de la crítica también tiene que ver con eso. O sea, tiene que ver con que es mantener un status quo, mantener, ¿no es cierto?, ciertas jerarquías, mantener formas de relación estudiante-profesor o entre profesores, ya profesores funcionarios, que están sumamente cruzados, ¿no es cierto?, por, eh, por, por violencias estructurales, por violencias de género, por violencias raciales, sexuales de todo tipo, de clase inclusive. O sea, no hay que olvidar que la universidad sigue siendo ya todavía un espacio ya, de división de clases, de lucha de clases, inclusive, muy importante. Ya, que pareciera que se nos pierde bajo esta idea de como de gratuidad, que me pareciera que ya la universidad es para todos y todas, pero no es así. Ya, donde las diferencias de clase inclusive, cruzan los profesorados, ya, donde estamos posicionados desde distintos lugares. Entonces... Eh, la violencia en ese sentido y, y, y desde ahí que, que, que como digo esta institucionalización en el fondo lo que es como un tapóneo decir vamos a llegar hasta acá pero no vamos a conversar sobre esto sí. o sea hablamos de violencias de género pero no hablamos porque el caso de usach el consejo académico órgano consultivo que está bajo el rector no hay ninguna mujer ya no hay gente joven, o sea, porque aquí no solamente se está cruzando los temas de género, también etarios, ¿ya? Como el espacio de la universidad es el único espacio donde el tema de la adultez mayor, no se o sea, adulto mayor es un, un, un sujeto ya que no tiene nada que ver con la posición del adulto mayor en la sociedad en general, que es un sujeto como la clase política, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué pasa con esos lugares? ¿ya? ¿Qué pasa con, con las luchas triestamentales, por ejemplo? con los movimientos de estudiantes, ¿hasta dónde la universidad permite ya, que el estudiantado, que el los funcionarios perdón, ya, tengan una participación más democrática? Entonces todas esas cosas empiezan a quedar ya Y más aún, eh, bajo esta idea además de la violencia como hecho, que eso también es lo que me complica, por eso decía, esto de que la violencia venga de donde venga, es que no es así, porque justamente la violencia no es un hecho, no es un hecho objetivo, ¿ya? Y pareciera que estos documentos, esta, esta, esta institucionalización, hace todo una versión jurídica, ¿ya? De que esto es un, es un hecho, un, un delito, que es posible de solucionar al igual que cualquier otro delito, ¿ya? Eh, pero que efectivamente oculta esta condición política de la violencia, estas luchas de poder, ¿ya? Y, eh, y efectivamente, ¿no es cierto?, estaría eh, eh, ocultando la misma condición de violencia, podríamos decir, de toda institución. Mm. ¿Ya? Ay. O sea, fundar una institución implica un acto de violencia. ¿Ya? Mm. Y, y pareciera que no, entonces, no, es la violencia hasta acá afuera. Mm. ¿Ya? Muy en la lógica casi de la monstruosidad que, que hablaba Hannah, ¿no es cierto? ya muy en esa lógica de estos personajes perversos que hay que castigarlos y hay que sacarlos ya y la institución permanece intacta ¿Mm? ahora ¿cómo, cómo verías porque uno podría uno podría pensar por ejemplo qué sé yo si nos remitimos al famoso seminario 17 de Lacan, ya ¿Mm? o, a la, a la, o a la misma historia de, de, de la universidad en su en su articulación medieval en el siglo XIII no eh, donde la universidad siempre fue una articulación de saber-poder, ¿no? una articulación de saber-poder, y donde básicamente el poder está legitimado, justificado, en función de las jerarquías del saber, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, parece ser que se pone en juego otro tipo de poder, que ya no es el poder, por así decirlo, del amo, así como, eh, eh, digamos, al desnudo, sino más bien un poder mucho más capilar, ¿no? mucho más gubernamental, mucho más administrativo. Y en esa perspectiva uno podría decir, bueno, el, la, la deriva administrativa de la universidad neoliberal pareciera ser un efecto de, de su propia historia, digamos. ¿no? Mm. Mm. Eh, es decir, eh, pareciera ser que la universidad tendría, por así decirlo, portaría con, consigo misma, digamos, una racionalidad burocrática sino la racionalidad burocrática misma, digamos, en su propio, en su propio acontecer, no obstante, ¿no? No obstante eh, también porta consigo tensiones internas respecto de esa misma dinámica de ejercicio del poder. Entonces uno podría pensar, bueno, la neoliberalización no es otra, de la universidad no es otra cosa que la, la, la, la deriva última de esta particular forma de poder que articuló un modo gestional de ejercicio ¿no? de, su, de sus distintos tipos de violencia. O sea, mm. No sé cómo verías un poco esa, esa lectura y mm. cómo, cómo te, te proyectarías como otras posibilidades de universidad también. ¿no? Que... Claro. Sí, es que sabes que ahí, yo, o sea, pensando en del este, discurso universitario, ¿no? este, este, este, este poder saber ya de la universidad. Y, no sé, a mí me, me, me, me complica un poco, ¿ya? Porque en el fondo la deriva que, que ha tomado la universidad justamente que quizás es su es revés, ¿ya? Es como, como, porque a veces digo, ¿qué saber hay acá? <ríe> no sé que, que no. es una gestión tecnocrática, ¿ya? Que, que, que eso yo haría, esa, esa, esa puntualización, ya, que, que, que cuando estamos hablando de estas lógicas de poder, estamos hablando de ciertas tecnologías que justamente están totalmente ya, desvestidas de ese saber. Ya, eso, eso es lo que a mí me, me, me sucede. Ya, no, no, no, no pensaría en, en esta lógica ya, de, de, de, de cultivo, de mantención, de reproducción de cierto orden a partir de, de cierto saber ¿Ya? Eh, sino más bien, eh, ¿por qué? Porque en el fondo es una lógica neoliberal que, el, que, y, que, y, que, y, que, y es una ontología neoliberal que ni siquiera tiene que producir algo para mantenerse como tal, ¿ya? O sea, esta idea de, de que las cosas son naturales, y que son así, ¿ya? Esta idea de que, por ejemplo, la universidad asume calidad con gestión de empresas, ¿ya? O sea, y, y pareciera que cuando hablamos de calidad, estamos todos entendiendo lo mismo. No hay una definición de calidad, ¿no es cierto? Decimos a tal punto que los estudiantes llevan en su consigna educación pública y de calidad. ¿ya? Si uno se pregunta de dónde viene la palabra calidad, viene de la gestión industrial. ¿ya? Viene de esta idea de que el producto que pasa por la maquinita, ¿ya? sea igual en todas sus versiones al prototipo original. Eso es calidad. Es reproducción técnica, ¿ya? Eh, lleva a un nivel de perfectibilidad, ¿ya? pero que no es nada más que pura identidad, ¿no es cierto? Que lo uno sea lo igual que el otro, que nada vaya a variar, porque lo que varía yo lo tengo que sacar de la, ya, de, de la, de la wincha transportadora, ¿ya? de la máquina fordista. ¿vale? Entonces, eh, el neoliberalismo justamente, la universidad neoliberal, justamente lo que produce es eso, ¿Ya? Eh, pensando que el saber es una... podríamos decir, eh, no es la naturaleza, ¿ya? O sea, el saber universitario, pero lo que hace el neoliberalismo es naturalizar, es generar procesos de naturalización y con ello suspender todo el de crítica, porque las cosas son así, nadie querría que la universidad no tuviera una educación de calidad, y la educación de calidad se hace de esta manera, a partir de todo, porque el protocolo este de género es uno más de cuánto. ¿Cuántos protocolos tenemos en la universidad? Si es la protocolarización de toda la universidad. Ah. ¿ya? Que las rúbricas, que no sé qué, que no sé qué. Todo esto, Todos estos pequeños dispositivos que a mí me encanta analizarlo, ¿ya? que son estas pequeñeces, ¿ya? pero que en el fondo te abren justamente todo un mundo. ¿ya? Pero que efectivamente hoy día no están cuestionados y nadie se atreve a cuestionarlos tampoco. Porque aquí la pregunta es, pienso en Foucault, cuando dice, bueno, hablamos de la crítica, eh, no solo pensar de otro modo, es atreverse a pensar otro modo, ah. es la actitud crítica. Ah. Y pareciera, y ahí yo también, bueno, eh, también asumo ciertos lugares, pareciera que cada vez menos, o sea, cada vez más, perdón, nos atrevemos menos también a hacer esa crítica a propósito de este sistema protocolizado que nos tiene a todos, en vez de estar cuestionando, escribiendo, haciendo cosas, conversando como estamos ahora, estamos más bien llenando fichas, bajo, ¿no es cierto?, esta burocratización, pero que, insisto, yo no haría ahí una diferencia con esa burocratización, ya de una universidad pública estatal, propiamente tal, bajo, ¿no es cierto?, una impronta ya eh, desarrollista, podríamos decir, muy distinta a la impronta neoliberal, ya, eh, que efectivamente tiene que ver más bien con esto de... De este, de este proceso de calidad que en el fondo tiene una lógica sumamente empresarial, industrial, no sé sea, como, como desde el lado de la economía. Sí. Ahora, pensando en la pregunta de bueno cómo hacerlo distinto, cómo pensarlo distinto, no sé si hacerlo. ¿ya? Yo siempre creo que hacerlo es un proyecto colectivo. ¿ya? Sí. Eh, y es mucho más, menos, bueno, menos planificado, <risa> menos controlado eh, de lo que uno creería. Eh, mucho más a los. Eh, pero si sí pensar lo distinto pienso a propósito de, de las violencias sexuales de la universidad eh, pienso en todas las propuestas por ejemplo que tienen que ver con la educación sexista que tienen que ver con la educación ya transgresora ya pensando en, en muchas propuestas desde el mundo queer desde el mundo ya desde el mundo negro, desde los feminismos negros, ya. Eh, estoy pensando en un texto muy bello de Bell Hooks a propósito de la erotización de la educación como una erótica, ya. Eh, eh, estoy pensando como en todas esas propuestas, el Laval Flores, por ejemplo, también, que plantea toda una erótica de, de la educación, o sea, cómo pensamos la educación y la universidad, ya no desde el plano de la gestión, quizás desde este plano de lo erótico, y el, es que efectivamente lo que viene también a taponear el protocolo con el control ¿ya? de la relación eh, entre alumnos, entre profesores, estudiantes, etcétera, eh, es justamente también eh, imposibilitar ¿ya? esa erótica pedagógica. ¿ya? La Valflores se pregunta: ¿acaso la relación pedagógica no es una relación sexual? ¿Ya? Eh, y yo creo que, que, que pensar en la universidad distinto justamente también creo que pasa por volver a erotizar esa relación ¿ya? pedagógica que, o sea, bueno, desde la base que erotismo no es lo mismo que, que, que sexo ni sexualidad así como comúnmente como se entiende, ¿no es cierto? Que tiene que ver con esa potencia, que tiene que ver con esa vitalidad, ¿ya? Eh, que tiene que ver con ese eros que, que justamente estos protocolos lo que hacen es... Eh, Deserotizar, el protocolo des deserotiza ¿Ya? ya la relación pedagógica. Uh -huh. O sea, inclusive, perdón, Rodrigo, inclusive la Verhuz dice: eh, tos, eh, ¿hasta qué punto, eh, en el fondo, el sistema genérico como está puesto y con todos estos controles, ya impide pensar a sí mismo el profesor como un, como un sujeto erótico, que se uh -huh. puede erotizar también? ¿Ya? Uh -huh. Eh, y sabemos desde el psicoanálisis que todo lo que se reprime se va para cualquier lado. Entonces, se trata como, como cualquier cosa. Se claro. va para otro lado. Se va para otro eh, lado. Claro. Sí, no, estaba pensando eh, a propósito de, de justamente esa, esa, esa erótica de la educación, ¿no? Sí. Esa educación erótica, pero también una erótica de la educación, ¿no? Sí. Sí. Eh, pensaba en tu otro texto sobre la ciudadanía biológica y pensaba por lo siguiente, porque de alguna manera la Universidad Estatal Nacional Moderna, de, de, de impronta desarrollista, se articuló fundamentalmente a partir de un programa de las humanidades, ¿no? se articuló a partir de un, de un pivote imaginario, digamos, de las humanidades, donde las humanidades tenían un, un lugar bastante importante y político, Bien. no solamente, digamos, epistémico, también político, en el sentido de, eh, prodigar una concepción antropológica de los seres humanos, una determinada manera de... una determinada gramática, por ejemplo, estoy pensando, por supuesto, en Andrés Bello, ¿no? eh, eh, Es decir, la configuración, podríamos decir, de, de modos de subjetivación que permitieran la articulación de la república, ¿no? Sin embargo, esa república no fue nunca neutral, ni en Europa, ni en América Latina, eh, y esa universidad, por lo tanto, en cuanto a su pivote ¿no? de saber poder, tampoco fue eh, neutral, sino que estuvo, bueno, digamos, aceitó al mismo tiempo procesos de colonización, que son sí. bastante importantes, que no podría haber, qué sé yo, desde la literatura de Said, o incluso sí. antes desde Fanon, sí. cierto pensar, es, problematizar ese, ese lugar que tuvo, no solamente la universidad, sino que las humanidades, ¿no? en particular, con esas concepciones antropológicas. ¿Qué te parecería a ti, o sea, cómo, cómo piensas la cuestión de las humanidades, digamos, hoy, no solamente en el retroceso que ello implica, sino a, a, precisamente a partir de esta erótica de la educación que estaba planteando sí. y de este concepto de ciudadanía biológica? Te lo pregunto porque el concepto, digamos, clásico, o moderno de ciudadanía está sentado efectivamente en una concepción antropológica muy específica del hombre en cuanto sujeto, Bien. ¿no? Y de qué manera, eh, hago una cita de, de uno de tus textos, ¿cierto? Que me gusta mucho el, el énfasis que le pones en, en distinguir lo ondular de lo linear y, lo, y en... Eh, y en situar, digamos, la cuestión de los grupos oprimidos, ¿no? como, como un, un punto relevante. Dice, las ciudadanías biológicas no obedecen a un nuevo estadio de la historia de las ciudadanías mm. o de los derechos humanos, ¿cierto? Mm. Como mm. se puede entender en la idea de la existencia de las generaciones de derecho en la literatura académica. Entonces mm. ahí es como un, un desplazamiento, mm. ¿no? Mm. Sino que más bien revela cómo la construcción de la ciudadanía es un proceso ondular, mm. más que lineal, y en el que cohabitan distintos grados de desarrollo que dependen de los grados de participación de los grupos oprimidos, mm. de las maneras en las que se despliegan las relaciones entre el hacer vivir y el dejar morir. ¿no? Mm. Mm. ¿En, ¿En qué medida esas ciudadanías biológicas presuponen ¿no? la inventiva de otras humanidades? ¿no? Mm. O sea, como pensando ¿no? en esa línea. ¿no? Sí, sí Sí, claro. Eh. Bueno, un poco varias cosas, Carlos, la pregunta. Eh, claro, o sea, efectivamente pensar el rol de la universidad en la construcción de la república y la construcción de la nación, ¿ya? Eh, del Estado-nación también, o sea, eh, como desde esas dos aristas, eh, eh, y todos sus ejercicios de exclusión en efecto. Ya. Claro. También eh, te lo pregunto, te lo pregunto sí. también, Claudia, por, bueno, por la propuesta de varios sectores desde la Convención con, Constitucional, ¿no? que está vigente uh -huh. ¿no? muy, muy, muy potentemente, de pensar el Estado de Chile como un Estado plurinacional. ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. Que eso implica uh -huh. también una, una, una transfiguración de las humanidades. ¿no? Claro. claro, exactamente. Sí, claro, pensaba, por ejemplo, en... Claro, o sea, me hablas de bueno, la literatura de ahí de Fano, yo también pensaba en la, en la literatura de, de, de Mojante, de la Chandra Mojante, justamente cuando hay también otro, otro lugar que hay, eh, justamente ella habla del bajo los ojos de Occidente, esta idea de, de estar bajo, una cosa entre, entre construcción del otro, pero como en esta lógica inclusive casi panóptica, ya, yo también lo entiendo. Ya. Entonces también la universidad... Eh, eh, eh, Cómo, cómo, cómo ha participado de este proyecto, ¿ya? pero también en esta lógica de construcción de un sujeto X, de un sujeto moderno, eh, como decía, tú, muy basado en nuestros ideales, ¿ya? y los ideales ilustrados de la razón, ¿ya? y de la mayoría de edad, diría yo. ¿ya? Entonces, eh, es un sujeto que, que, que claro, que, que se construye a partir de un ejercicio de exclusión, pero de varias subjetividades, o sea... Sí sujeto que por algo se describe cuando se dice, bueno, este sujeto, hombre, burgués, adulto, no es, no es una suma de categorías, sino que efectivamente, esto ha dado pie, ya a distintos ejercicios, y efectivamente las humanidades han cumplido un rol ahí eh, fundamental en términos de esa construcción de sujeto, ya, en términos de cómo se fundamentan ¿no, ciertas relaciones, y también cómo se piensa, eh, Insisto, como, como, como, también como las humanidades, como un espacio elitista, ¿ya? considerando que la universidad también ha ido coaptando, o hemos, y, y claro, como académicos estamos dentro de eso, de como académicas ya coaptando la idea también de academia. Si en Chile, las academias no solamente eran los espacios universitarios, ¿ya? O sea, estaban todos lo, lo que eran los ateneos anarquistas, ya, o sea, toda esa academia que se construye a partir de los movimientos populares, ya, donde se crea la novela social, en donde aparece, no es cierto, una serie ya, ya de, de, de, de formaciones culturales que, que son que, y que cada vez más efectivamente, no es cierto, fueron fueron eh, eh, eh, perdiendo fuerza a medida que las humanidades académicas universitarias iban tomando más fuerza. Entonces, ahí también hay una tensión, que cuando hablamos de humanidades, ¿de qué humanidades estamos hablando?, ¿ya? Del espacio elitista de la universidad, las humanidades son privilegio o son propiedad de la universidad, ¿ya? Pero, por otro lado, esa crítica a ese elitismo, ¿ya?, hoy día también se nos vuelve complicado. Porque en el fondo es también defender que es el único, o sea, es decir, es el único espacio que hoy día también queda para la humanidad, este espacio elitista, ¿no es cierto?, cerrado, que sigue siendo cerrado, ¿ya? Pero es el único lugar pensando en que efectivamente la lógica neoliberal lo que ha hecho justamente es arrebatar la cultura popular, ¿ya? Entonces, eh, eh, pienso, o sea, yo pienso en una lógica Inclusive personal, nietas de obreros, ferroviarios, me recuerdo los ateneos ferroviarios, cómo la gente se juntaba, es que obreros literatos, obreros escritores, obreros historiadores inclusive por formación, ¿ya? pero que hoy día no está. Se ha perdido, o sea, parte de ese proyecto desarrollista también tuvo y se perdió también eso. Entonces esas humanidades, ¿ya? que podríamos decir esas humanidades del pueblo, también desaparecen, porque en un espacio donde hoy día efectivamente la cultura y sobre todo la cultura popular cada vez más o se está recuperando, creo yo, a partir de los procesos sociales. ¿Ya? ¿Cómo hoy día la cultura emerge en medio de las protestas? Emerge ya, pero a partir de ahí. Pero no como una cuestión, ¿no es cierto?, como un lugar más común, como un espacio más común, un espacio más amplio, sino que todavía reducido, ¿no es cierto?, a ciertas acciones políticas en particular. ¿Ya? Entonces... Ahí yo, claro, uno dice, bueno, esta crítica a las humanidades elitistas, bueno, ¿qué lugar ocupan hoy frente, no es cierto, a la desaparición quizás de las humanidades? O sea, donde esa dialéctica entre estas humanidades y estas otras cada vez pareciera que ya se está perdiendo en favor, no es cierto, de una deshumanización justamente. ¿Qué es lo que nos pasa con la lectura humanista, con la crítica humanista? También quiero tomar desde ahí. O sea, estamos cuestionando el humanismo, pero por otro lado estamos asistiendo a una lógica deshumanizadora total, ¿no es cierto?, que nos pone en una tremenda disyuntiva, mm. ¿ya?, que nos hace pensar, bueno, eh, eh, eh, nuestra, nuestra superación de lo, de, del humano, ¿ya?, es una, una versión, ¿en qué versión es? ¿En esta versión neoliberal que no le interesa tampoco el humano, ¿ya?, que también lo quiere superar en favor de la máquina, en favor de la gestión, en favor, no estamos en otra posición de, de, de ese pozo Entonces, uh -huh. como el postmodernismo, modernismo, ¿no? Uh -huh. O de derecha o de izquierda, <ríe> hay que aclarar esto, ¿ya? Uh -huh. Entonces, eh, en, en, en ese sentido, claro, o sea, esta humanidad, y a propósito de la ciudadanía biológica, ¿ya? Que efectivamente, ¿por qué digo que estamos en un estallo? Porque el estall la ciudadanía supone un sujeto político, ¿ya? Uh -huh. Y lo que estamos asistiendo es que justamente hay una despolitización del sujeto en favor ¿ya? de esta, esta vida biológica, que, que podríamos pensar esta vida nuda, ¿no es cierto? Mm esta vida nuda que lo vemos en el plano por ejemplo de la, de, del plano de la salud en el plano de, de inclusive en el plano de los derechos sociales etcétera etcétera ya que efectivamente ya la politicidad del derecho la politicidad de la ciudadanía cede en favor ya de eh, este mundo biológico mercantilizado, ya estoy pensando en, la, en los trabajos, no sé, de la Melinda Cooper, ya de gente que está trabajando esta idea de la vida biológica como plusvalor, o sea, como mercado de ADN, mercado de genética, y donde el ciudadano además, solo su condición biológica, el sujeto en su condición biológica accede a la ciudadanía y no su condición política. Claro, ya. cuestión que ha sido muy enfatizada ahora por el contexto pandémico, ¿no? no. Claro, mm. claro. Tienes, por ejemplo, a propósito también de, de, de, de, de esto, eh, el, el trabajo de Fasán y de, de Fasán, esta idea de la lógica del sufrimiento. Mm. ¿ya? O sea, también, o sea, tienes por un lado esta, esta lógica biológica pura, ¿ya? Eh, pero por otro también tienes esta lógica, esta vuelta a la pastoral, esta, esta lógica así de la piedad, ¿ya? Mm. de que el sujeto en el fondo los derechos se acceden a través de ese sufrimiento estamos Bien. terminando la Teletón, o sea, que Bien. es un caso más, el Estado también funciona en esa lógica, ¿ya? Entonces, desde ahí me parece que, claro, que estamos en una, en una encrucijada de, de, en el fondo, decir, bueno, estas humanidades que han servido para la reproducción social, para la reproducción de una elite, ¿ya? estas humanidades universitarias, ¿no es cierto?, que cada vez más han, ¿ya? han tomado el espacio, todos los espacios, ¿ya?, pero por otro lado, estamos frente a esta otra lógica totalmente deshumanizadora en términos de, de humano político, en términos de, de la politicidad del, del mundo humano. Sí, me preguntaba si, si esa, esa, esa disyuntiva, ¿no? Eh, eh, es más o menos el mismo punto que, que tú recalcabas hace un rato atrás respecto de el, el, la, la aparición de un reverso, ¿no? Mm. De, de, digamos de la emancipación del neoliberalismo como el reverso digamos de la universidad moderna y su talante uh -huh. desarrollista uh -huh. uno podría pensar bueno eh, el humanismo moderno clásico que dio lugar a la universidad desarrollista o el estado desarrollista digamos eh, hoy día experimenta un reverso que justamente eh, ya no es la persona sino la no persona uh -huh. como diría ben -B, ¿no? En, en es, la idea benveniana no de hemos devenido negros del mundo no como claro. Eh, o sea, un, un poco eh, nuevamente nos enfrentamos con ese reverso que entre otras cosas era también el reverso colonial, digamos el reverso colonial no dicho del proyecto de la república ¿no? del proyecto de la universidad moderna mientras se cultivaba digamos las más altas refinadas humanidades esas humanidades estaban atravesadas también por los procesos de, de exterminio colonial masivo, digamos y ¿no? eh, no sé si, si, si puedes abrir un poco más de, de, de, ¿no? sí. de, de, de tu trabajo ahí. En esto que nos queda, ya nos quedan como 5 o 10 minutos. Ay, <risa> eh, sí, claro, o sea, claro, acá, y no solo lo, lo, lo, lo pondría en el plano de las humanidades, sino que del saber sobre, el, el, el, el saber sobre los humanos y sobre las sociedades, porque aquí ya también incluye a las ciencias sociales. ¿Ya? ¿Ya, de cómo también se han alimentado eh, esta, est estos saberes, ¿ya? Eh, por ponerle, bueno, coloniales en este caso ¿ya? Eh, Pero también que se han alimentado de, de, o, que han, o que han dialogado fuertemente con, con las ciencias sociales En términos de que también aparece como todo un, un régimen de veredicción en el fondo Que es un régimen de veredicción científico O sea, ya no son ciertos saberes que también tienen un, un, un, en el fondo un estatus de verdad ¿Ya? Eh, y en ese sentido, eh, eh, este registro colonial, ¿ya?, que hasta qué punto la universidad también se ha hecho cargo, ¿ya?, o sea, yo creo que no nos hemos hecho cargo de eso, más allá de darle becas a la gente por ser indígena, ¿ya?, y está, ¿ya?, eh, o, sea, no, no, no, no, o sea, bajo esta impronta, esta gestión de la diferencia bajo la lógica de la interculturalidad, ¿ya?, y que me parece que también hay algo de ello en la lógica de la plurinacionalidad, porque en el fondo también plantea esta, esto de hagamos un Estado o, o conformémonos como un Estado plurinacional, o sea, multipliquemos la nación, pero no pongamos en, no pongamos en cuestión el Estado-nación. Mm. Y la historia del Estado-nación, o sea, de cómo se ha construido ese Estado-nación, mm. que ha sido en base a violencia, que ha sido en base a despojos, ya que ha sido en base a todas las formas de genocidio eh, simbólicos biológicos ya epistémicos etcétera etcétera un poco todo lo que ha, ha trabajado la teoría colonial y sobre todo también la teoría colonial pensado ya desde los campos ya de, desde el mundo mapuche ya desde, desde la frontera en el fondo ¿ya? entonces eh, efectivamente eh, aquí la, el tema es bueno, ¿Cuál es el relato que se construye también? ¿ya? O sea, a propósito también de esta Universidad Nacional, pienso en las universidades del sur. ¿ya? O sea, ¿cuál es el lugar que cumplen, las, la, eh, que tienen los, los jóvenes ahí, ya en estas universidades, eh, en estos territorios, ya eh, que además que es que, que donde el racismo está sumamente instalado? ¿ya? O sea, donde, en, en la Araucanía, lugar donde gana CAS. Ya, lejos. Claro, en donde claro. existe una sociedad y una universidad marcada por colonos y por mapuches, ¿ya? Sí. Y por colonos y por indios, ¿ya? O sea, en esta lógica, ¿no es cierto?, de esa exclusión ¿ya? Eh, radical. Entonces, eh, ahí también, la, o sea, la pregunta es, bueno, ¿y, ¿y qué consiste esa plurinacionalidad? Me pasa lo mismo que con calidad. No. <ríe> es como eso significante que, wow, sí. Como no, vacío. Son, que, son, que están vacíos, o que han sido vaciados, ya, porque, porque tienen su contenido. Pero el problema mm. es que pareciera que no, no queremos escuchar, ya, entonces empiezan a circular, ya, eh, y efectivamente eh, eh, no se está poniendo en cuestión, justamente, ya, o sea, ¿hasta qué punto se quiere dialogar? Efectivamente, aquí ya me voy a pasar directamente, ya que quedan cinco minutos, tres minutos, ya, directamente, <risa> O sea, la situación, ¿no es cierto?, del Gualmapu. O sea, el diálogo está con el Estado, pero el diálogo está puesto con las comunidades autónomas. Mm. ¿Por qué se dialoga para un lado y no se dialoga para el otro? ¿O mm. no se escucha para el otro? Ya. Entonces, ¿qué, para mi gusto, ¿qué es lo que hace esta plurinacionalidad? ¿No es acaso reafirmar ese Estado-nación? Mm. Ahora, si me dices ¿cuál es la alternativa? Tampoco lo sé, si las autonomías tampoco... Eh, eh, las autonomías te plantean una serie de interrogantes que podríamos estar hablando una semana de eso. Mm. ¿Son estados también? Es una utopía de producir otro estado-nación, ¿ya? También toda una discusión acerca de la pureza, ¿quiénes son los mapuches? <ríe> toda una discusión que se está dando hoy día. ya. Pero lo importante a mi gusto es que la universidad, más que tomar posiciones a priori, justamente es abrir el debate y dar, y dar posibilidad para que esas voces que no están hoy día en la universidad ¿ya? puedan tener ese espacio. Bueno, eh, tremendo, Claudia. Muy, de, de verdad que ha sido una conversación tremendamente interesante, súper profunda. Se nos ha pasado el, ya la hora, ¿no? De 45 minutos, ¿no? Gracias que hayas venido a, a diálogos permanentes en esta penúltima versión que tenemos, por lo menos en este año. Eh, así que, bueno, seguiremos súper pendiente de tu trabajo, que me parece que es un trabajo muy clave, muy interesante. Tus reflexiones son bastante, me parece, um, vivaces, ¿no? Eh, y muy precisas, además. Así que te agradezco muchísimo. Hemos tra trabajado Humanidades, Universidad, y bueno... Eh, terminamos en el Estado, ¿no? <ríe> La plurinacionalidad. Exactamente. <ríe> <El estado nacional. ríe> Exactamente. Bueno, sí. eh, un abrazo y muchas gracias. Gracias a todos ustedes por eh, estar aquí en Diálogos Permanentes. Nos vamos a ver eh, ya a finales de diciembre en el último capítulo. Muchas gracias. Chau, chau. Muchas gracias, Rodrigo. Adiós. Adiós.